Vámonos de aquí, vámonos muy lejos, vamos a vivir nuestro presente, vamos a construir un nuevo lazo. Que dure de aquí al infinito, para llegar a ser algo muy bonito, eres tú, quien me llena de sonrisas, quien hace soleado mis días, y aunque nunca voy a dejar. Porque eres tú, la dueña de mis alegrías Quien me ayuda en las angustias Y dice, te amo y amo lo nuestro Así continúa nuestra historia Con este viaje que parece de locos Salimos de este cuento engañoso para pasar a una vida verdadera Creíamos que iba a ser muy difícil Que no lo íbamos a lograr Pero aquí estamos contando esto Y digo que me encanta acostarme en tu pecho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 Termina nuestro día, triunfando como siempre, y feliz de estar a tu lado. Eres tú, a quien amo con el alma, con el corazón entero, y confirmo que no es malo, al contrario, fue mi remedio.